Todos los funcionarios son todos los corruptos. Todo para el bolsillo, todo para el bolsillo. Entonces, ¿están creando políticos o no? No, sí. Porque todo, uno paga sus impuestos. En, en vez de beneficio, beneficio para ellos. Porque los impuestos que uno paga, eh, en vez de pagar uno lo que son para ellos, lo tiran a... a, a si fuera para, para instituciones de gente niños pobres, ok, no lo paga.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 Bueno, bueno, y estuvimos viendo diferentes opiniones. <risa> eh, muy interesante las valoraciones que hacen muchos. haitiano este... mientras lo estaban criticando? Que se sean los haitianos. Y, y, él él ahí, y lo más probable es que sea haitiano <risa> sin trabajar, y el dominicano que no, vino eh, quizá eh, no. eh, él no El vaguismo. ¿Cómo afecta tanto a la juventud dominicana que un sector de la juventud le gusta lo fácil y muchos viven de la remesa sentado en el frente de su casa viendo a otro pasar y no trabajan y critican al que trabaja? ¿Cómo valoras tú esto?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 Vianel Abreu. Vianel Abreu. Pero yo sí, me coordinadora pregunto. provincial. Eh, no, ¿Leandro entonces está en otro, en otro departamento? Leandro era el director provincial. Ah, de... lo cambiaron.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 ¿O ya se tiene la, la, la declaraciones viene, de viene, la directora viene, regional? Declaraciones ¿En lo que viene? Provincial. Ok, Provinciales. ya se tiene. Vamos la a escucharla tienen. primero. Vamos a escuchar las declaraciones de ella primero. El día de hoy, felicitar a todos esos jóvenes valiosos de nuestra provincia de Duarte en el Día Nacional de la Juventud.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 y ojalá que uno de esos 11 traigan premios. El año pasado hubo varios reconocimientos eh, aquí. Bien. Estuvo la, la, señora, la joven administradora de rehabilitación que ganó premios, sí. Jocely Luis. Y ojalá y nos traigan otras estatuillas. Se considera que cerca del 70% de la población dominicana es joven. Pero sí. el presupuesto del Ministerio de la Juventud apenas alcanza los 680 millones de pesos.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 Sí, puede solucionarlo, eh, pero hoy en día tenemos politécnicos, hoy en día tenemos lo que es hotel. Info, que hace una labor, que hace una labor vamos a decir, incomiable con los jóvenes. Sí, sí, pero él sí. dice o sea, insertarlo en los barrios. Bueno, si es en los barrios puede resultar, pero... Oh,